Movistar, patrocinador oficial de tu Navidad, te da la opción de elegir entre una chaqueta de jeans o una corbata. Marca gratis disco 600 numeral CENT y con tu voto elige el regalo ganador. Movistar, compartida la vida es más.